Guardingo. Gracias, presidente. Y buenas tardes, senadores, senadoras y buenas tardes, señora ministra Cela. Yo desconozco si la señora ministra, a la señora ministra le gusta el cine. Si le gusta, pues seguramente tampoco tenga el tiempo que quiera para ir al cine. Nos pasa a muchos que cuesta encontrar un rato para ir a ver una película. Yo recuerdo dos películas que vi el año pasado. Vi Andía, en un pequeño cine de Barcelona, y la vi en euskera, subtitulado al catalán y también aquí en Madrid encontré un tiempo para ir a ver Estiu 1993 y la veía aquí en catalán, yo soy catalán, pero también estaba subtitulada al, al castellano. Andía, la película de Aitora Regui y John Araño ganó 10 estatuillas de los Goya y la película de Carla Simón ganó el de Mejor Directora Nobel. No sé si a usted le gusta el cine y yo creo que le va a gustar menos, pero a lo mejor sí este talent show de Televisión Española de Operación Triunfo. No sé si le gusta, pero sí que vale la pena prestar atención a ciertos mensajes que salen porque son unos chicos y chicas bastante jóvenes y que demuestran que España ha cambiado, ha cambiado bastante. ¿no? Ha habido una polémica últimamente sobre una canción que todos hemos oído, es una canción con una letra hace 30 años, pero que a los oídos de estos chicos les sonaba homófoba. Había una palabra que les sonaba homófoba y querían cambiarla. Y vale la pena atender estos mensajes porque hay que entender que para una generación muy joven hoy España es muy distinta a la de hace 30 años. En ese talent show participa un chico de San Sanlúcar de Barrameda que se llama Dave y es un chico que habla catalán sin haberlo, ido, sin haberlo estudiado nunca y no tiene ningún familiar catalán y él explica que ha aprendido a hablar catalán con las canciones de Juan Manuel Serrat y de Luis Iac y viendo algunos productos audiovisuales catalanes que hoy, por plataformas digitales, pues se pueden ver en su idioma original y subtitulado. Y le pongo estos dos ejemplos, señora Cela, porque estoy convencido de que España se parece más a su cine, al palmarés de los Goyas, a esa juventud como Dave que entiende que la pluralidad lingüística y cultural de nuestro país es un patrimonio de todos y todas las españolas. Se ha hablado mucho de las dos Españas y yo creo que, si hay dos Españas, podemos decir que está la España de la derecha y la España real. No la España de derechas y la España de izquierdas. yo creo que la de la derecha y la real. La España de la derecha es aquella donde los catalanes que hablan catalán o los vascos que hablan euskera lo hacen para fastidiar y molestar, y no porque sea el idioma que han aprendido en casa de sus madres y de sus padres. La España de la derecha es aquella que enfrenta a sus pueblos en lugar de promover la fraternidad. La de los bulos, exageraciones y fake news. La derecha vive hoy de enfrentar identidades nacionales, culturales y lingüísticas. Una de las herramientas del enfrentamiento. Un momento, señoría, un momento, un momento, señoría. Del Partido Popular. Guarden, por favor, silencio, por favor. Ciudadanos y Vox es la lengua. Cuando Baleares, la comunidad valenciana, Cataluña, Navarra, Euskadi o Galicia requieren idiomas cooficiales en el empleo público, no es para enfrentar es porque los ciudadanos y ciudadanas de esas comunidades autónomas tienen todo el derecho a ser entendidos y atendidos por la Administración en su lengua propia cuando es cooficial, porque un ciudadano de Manacor, en las Islas Baleares, tiene todo el derecho a explicarle a su médico qué le duele en el idioma de sus abuelos, de sus padres y de sus hijos. Pero la derecha ve en estos derechos la oportunidad para enfrentar a compatriotas, porque ante esta realidad plurilingüística de nuestro país hay dos opciones, una, la útil, dar las herramientas para que cualquier español o española pueda acceder a titulaciones oficiales de gallego, euskera o catalán. O dos, desgraciadamente bastante utilizada por, por la derecha, la del enfrentamiento. Decir a los ciudadanos de comunidades autónomas con un único idioma oficial que se está quebrando la igualdad de todos los españoles en el acceso al empleo público. En unos tiempos, en los que las empresas piden inglés hasta para reponer mercancías en un supermercado, parece que es una ofensa que las Administraciones requieran idiomas oficiales para el empleo público. Lo que sí que es real es que hoy en muchas provincias españolas es más fácil estudiar inglés, alemán, ruso o chino que catalán e euskera. Las competencias sobre las escuelas oficiales de idiomas son de las comunidades autónomas. Las quejas por no poder optar a los requisitos de las ofertas de empleo público o las oposiciones no deberían dirigirse a las comunidades autónomas con lengua oficial, sino a la de la propia residencia por no, ofert o no ofertar esas enseñanzas en las escuelas oficiales de idiomas cercanas. El Real Decreto 1629-2006, por el que se fijan los aspectos básicos del currículum de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por Ley Orgánica 2-2006 de Educación, ya determina que, junto al español como lengua extranjera o para extranjeros y una serie de idiomas, establece también la enseñanza de las lenguas cooficiales. Sin embargo, yo hoy, tras una búsqueda en internet, solo he encontrado enseñanza de catalán y euskera en las escuelas oficiales de idiomas de Madrid y de euskera en Barcelona y Valencia, un panorama bastante pobre. En el ámbito universitario estamos algo mejor. Por ejemplo, en España, diez universidades como la UNED o la Universidad de Salamanca enseñan lengua catalana fuera de su ámbito lingüístico. Sin embargo, esas diez universidades nos situarían en el sexto puesto del mundo. Estados Unidos cuenta con 23 universidades donde se enseña catalán, Reino Unido y Francia 21, Alemania 20, Italia 13 y España 10 fuera del ámbito lingüístico catalán. Por debajo tendríamos Argentina o Canadá, que tienen cuatro. ¿Existe más demanda fuera de nuestro país o hay un problema cultural sobre la necesidad de aprender lenguas cooficiales de otras comunidades autónomas? Aceptamos que hay que aprender inglés para ser cajero en una oficina bancaria de Sevilla, pero despreciamos estudiar la lengua oficial de Baleares para ser médico en el Servicio de la Salud de las Islas Balears, porque, que yo sepa, el inglés no es, no es oficial en ningún rincón de España. Querer a España es querer a sus naciones y pueblos. Querer a España es querer el catalán, el euskera y el gallego. También el asturiano y el aranés y, por supuesto, el castellano. Porque no son lenguas ninguna extranjeras, sino lenguas propias que, cumpla, que, que ocupan un lugar de oficialidad junto al castellano. Algunos se llenan la boca con la palabra España, pero después atacan las lenguas de España como el catalán, el vasco o el gallego. Tampoco es de extrañar porque esta gente no pierde oportunidad de atacar a España como el señor Casado cuando va al extranjero para explicar a quien quiera oírle y a quien no que España es un desastre, que aburre con este mensaje incluso la señora Merkel. Lo único que quieren es imponer su visión cerrada y poco patriótica de nuestro país, negando a las lenguas oficiales su condición de lenguas peninsulares que construyen un proyecto común y voluntario de todas y todos. Modernizar, federalizar y democratizar España Pasa por consolidar la patria común que tenemos y por respetar, incluso amar, las diferencias. Promocionar las lenguas cooficiales sirve para desmontar el enfrentamiento. Tender puentes es asegurar la igualdad de oportunidades. Gracias.